Dicen que los acuarios son unos hijos de puta, es ¿eh? verdad ¿Sabes que conocí hombres de acuario que son hijos de puta? Excepto Ernie Una vez te cruzaste el trabajo de Macumba No quiero hablar de trabajo de Macumba Porque ya la gente sabe acerca de eso Hablar de Macumba no hay buena idea ¿Quieren hablar de cosas de terror? Música de suspenso Hoy vamos a hablar De lo que sucedía en la casa de Tita Hace mucho tiempo Tita vivía en una casa Ya se escuchaban bombos Bueno, no eran así los bombos, eran más Cabeza, mientras se bañaba Con su sangre Y todos bailaban alrededor de la gallina Para finalmente Desplumarla y hacerla pollo <ríe> ¿Cuánto me cobras para hacer una marra una vida ¡Ey, ¡No! ¡No era la manera! A mí lo que me pasó paranormal Mi abuela es... O sea... Mi abuela ya falleció, pero mi abuela hacía todo lo que es un banda, la macumba y toda esa hueá. Bueno, mi abuela lo hacía. Entonces, ponerle a la gente, mucha gente que le tiene mucho miedo a esas cosas, no tendrían que tenerle tanto miedo. En realidad, le tienen que tener miedo a lo que se llama kinbanda. El Kimbandismo es algo un poco más heavy, es básicamente como el lado más oscuro. Mi abuela era una bruja, literalmente, tenía un carnet de bruja. Es más, yo siempre cuento la anécdota de que un día a ella le afanaron y cuando vieron en la cartera que ella tenía el carnet de bruja y el chabón que la había robado le mostró a la mamá, la mamá le pidió llorando que vaya a mi abuela. Porque a mi abuela le decían, Maica, que le pida perdón por favor y devuelva la cartera. Porque la gente le tenía miedo a mi abuela a ese punto. Entonces nada, el, el pibe chorro fue, le, le llevó la cartera y le devolvió todas las cosas. Mi abuela tenía tres templos. Tenía un templo específicamente para trabajos oscuros que era muy chiquito. Porque en realidad es ponerle cuando ella hacía uniones de pareja. O cuando tenía que limpiar a gente que estaba muy sucia. Porque le habían pegado un montón de cosas. Tenía el templo más grande que era donde hacía los bailes y la wea esa que se juntaba y les traían espíritus y no sé qué cosa y después tenía un templito chiquitito que era donde guardaba las cosas y no sé y dejaba algunas cosas también una de las cosas más random que pasó <ríe> el, el... Yo no tenía respeto por nada, claramente, pero para mi cumpleaños de 18 años. No estaba mi abuela en mi casa, se había ido con su novio, porque el día siguiente era el cumpleaños de ella. Y me quedaba la casa sola, y en una quinta. Yo hice una, un cumpleaños de la concha de su madre. Metí como a 30 personas dentro de la casa. No irónicamente, estaba el templo abierto. Saqué toda la ropa, las polleras, porque, a ver, yo le voy a hacer un, por lo menos un paneo de cómo se viste la gente un banda. Un banda. La gente que hace rituales, etcétera, se visten así. No siempre de blanco. En realidad se están vistiendo de blanco. Depende qué espíritu vaya a meterse en vos o lo que sea, es como te vestís. Y depende del ritual. No, bueno, cuestión. Dejando de lado eso, lo que yo quería decir es que para el día de mi cumpleaños... <risa> hice una fiesta de la puta madre en mi casa que había un templo, estaba el templo y lo que yo hice, pendeja que no le tienen respeto a nadie claramente porque me, re, me rechupó todo un huevo es que hice que todos mis amigos se pongan la ropa a un banda y nos pongamos a bailar rompiendo las bolas en el templo y estábamos haciendo chistes mientras bailábamos y nos poníamos las cosas no, no, no, no el verdadero no tenía respeto por nada, me rechupaba esto fue más o menos 2019 y ¿Qué le pasó a la cámara? ¿Qué? No, qué miedo Che, sí, Gente, no sé qué le pasó a la cámara Gente, no sé qué le pasó a la cámara No, no, no, no, no, no. ¿Qué caso? No, amigo, what the fuck No, no, no, no, chicos, no sé qué le pasó No sé qué le pasó Ahí va Amigo, qué miedo. No evitarán que muestre estas historias. Porque la gente no me cree. Dice, nada, nada, ¿cómo vas a tener un templo umbanda? Yo tenía un templo umbanda y me mandé la cara de mi vida. ¡Mira! No, miren, no, no, no, miren dónde No. no. <risa> Estaban acostados en el piso haciendo que iban a hacer un ritual. Sí, no, no Yo respeto todas las religiones Al sotita en el templo de su abuela O sea, miren todas Eso eran uno, dos, tres, cuatro Cuatro pizarras de figuras Y las figuras son de este estilo Son como estas O sea, hay figuras así Así Así Son de esas figuras Y estábamos con la ropa de religión, chicos No irónicamente estábamos con la ropa de religión Y te quiero saber si se enteró de esa fiesta Mi abuela dijo ¿Por qué las cosas están un poco de fuera del lugar? Yo dije No, no, ni idea Me dice la pelotuda No, se enteró de que nos pusimos a bailar con sus cosas de religión. Creo que después de un tiempo se lo conté y me dijo, ay, qué pendeja de mierda. Pero no era una persona que se iba a enojar, en serio. O sea, mi, mi abuela se lo iba a tomar de chiste, ¿entendés? Como vamos a hacer una especie de stream de terror, porque yo quiero que se caguen todos. Voy a prender algunas lucecitas y voy a hacer que empiecen a tener miedo de verdad. Porque estas cosas sí dan miedo, las que les voy a contar. Ah, sí, sexo. Ah modo sexo activado! Momento de terror con titaza. Una vez mi abuela trajo una persona a hacerle una limpieza a una mujer Una mujer que se había hecho los pechos, recuerdo la última vez que la vi Y que ella estaba muy bien y que era una mujer muy linda, que hacían cookie Y que al parecer la habían hecho un trabajo de religión Sus pechos habían caído, no irónicamente, hasta la punta de su ombligo Los tenía tirados por acá Tenía unas ojeras tan grandes que parecían cráteres Estaba completamente despeinada con una coleta y ella era la esposa de una de las personas millonarias de Moreno en ese entonces. Ella estaba asegurada que le habían hecho un, un trabajo de religión. Y no sabía si había sido su propia hermana. Cuando eso sucedió, recuerdo que mi abuela la entró y yo estaba sentada en la computadora de espaldas. En ese momento, abre la puerta mi abuela. Yo generalmente estoy con auriculares y no doy cuenta realmente de quienes entran. Pero yo sentí una sombra en mi espalda. Sentí como un viento en mi costado y me tenía que dar vuelta automáticamente porque no podía darle la espalda a esa mujer. Cuando la vi, me quedé atónita. Me quedé seria escuchando lo que decía mi abuela con... Esta mujer le presentaba su situación y decía que sentía que necesitaba una limpieza. Y mi abuela le dijo: Yo no te veo bien y no vamos a esperar, así que vamos a tener que ir al templo Kimbanda. Le dijo: Mi abuela automáticamente preparó un baño de rosas, le mojó un poco la cabeza. Cuando la lleva al templo Kimbanda, yo me acerco a la cocina, básicamente yendo detrás de la mujer, y veo que mi hermana está de espaldas mirando. Y yo me la acerco a mi hermana sin decirle nada, y ella me responde: Vos también sentiste eso. No podía creer que mi hermana había sentido lo mismo que yo. Ella me dijo: Siento que no le puedo dar la espalda a esa mujer. En ese momento apenas podía inmutar una palabra y le dije: No puedo creer que vos sentiste lo mismo que yo. Y yo le dije, está la puerta de mi cuarto abierta O sea, de nuestro cuarto La salida de la puerta que llevaba al templo Estaba al lado de mi cuarto Mi hermana me dijo, vos no lo viste Pero yo sentí que una sombra pasó por tu cuarto Recuerdo que automáticamente fui al cuarto Con la luz apagada Y abrí la ventana Y cerré la puerta Porque dije, lo que sea que haya ahí adentro Va a tener que salir Mi abuela la llevó al templo Kimbanda Y sé que prendieron una vela Que hablaron La mirada de la mujer se sintió un poco más tranquila Finalmente cuando se fue recuerdo que con mi hermana le, nos acercamos a mi abuela y le preguntamos qué le pasó y nos dijo que no estaba muy bien esa mujer y que ella no sabía si esto iba a ser del todo se acuerdan que yo les conté que se había metido una especie de sombra con mi hermana vimos a mi cuarto, recuerdo que yo estaba en la cocina la primera vez que la vi yo siempre me gustaba hacerme un té con unas galletitas y mirar desde la cocina la, la ventana donde que no, no llegaba absolutamente nada solamente al paderón con un par de plantas después me daba vuelta y me apoyaba en la mesada y miraba a mi cuarto y miro a mi, hacia mi cuarto, puedo ver desde lo lejos en una esquina una sombra de un hombre colgado, me quedo mirándola fijamente, cierro los ojos los abro y sigue ahí, me froto los ojos de nuevo y sigue ahí, me doy vuelta y digo no puede ser, cuando me doy vuelta de nuevo y veo, no estaba más pienso una mancha en mis ojos la luz de repente, algo debió ser por si las dudas nada, prendo un saumerio, me siento en mi cama y digo, capaz estaba muy cansada Pasaron cerca de dos meses, me levanto a la mañana, a esa misma hora, abro los ojos y veo la misma figura del hombre colgado, esta vez desde la perspectiva de mi cama dentro de mi cuarto, la veo fijamente, la sombra de un hombre colgado, me tapo, me destapo y sigue ahí, y le digo, ¿estás bien? y vuelvo a taparme. En eso me destapo y ya no estaba más. Ahí se fueron mis dudas y me di cuenta que realmente yo había visto la sombra de un hombre colgado. Que no era un pensamiento lejano, una mancha y nada por el estilo. Era la imagen viva de una sombra de un hombre colgado hablando de anécdotas paranormales tengo otra anécdota de un amigo que se llama Marcos, donde eran un grupo de amigos lo que hicieron ellos, estaban en una casa, en una de las casas viejas que era de un amigo de Marcos, era una casa bastante vieja, Lo que tenía unos ventanales grandes, como las casas de esa época que cubrían por lo menos la mitad de la pared, casi toda la pared ellos estaban adentro de la casa y empezaron a repetir una y otra vez que querían invitar a los fantasmas a su casa que estaban bienvenidos, empezaron a decir las mismas palabras juntos una y otra vez. Las repitieron cerca de unas 7 a 10 veces y de repente se empezaron a empañar los vidrios y empezaron a ver marcas de manos en toda la ventana. Empezaron a escuchar un montón de susurros, empezaron a escuchar voces y no podían creer lo que estaban sintiendo Se empezaron a asustar y ya no sabían cómo parar la situación Trataron de prender las luces y aún así no paraban de escuchar las voces Hasta que uno de ellos dijo, no pueden entrar, no son bienvenidos acá Y empezaron todos juntos a decir que no eran bienvenidos Y ahí finalmente la situación se calmó bueno, esta es una historia un poco más cercana a alguien Que conozco, que ustedes también conocen Que es una chica, así que ustedes ya saben Que mis amigas no son tantas, así que Imagínense que para que yo les diga que la conocen Ya ha estado acá. En la casa de ella Siempre hubieron como cosas raras Entre que se cierran las puertas, las Ventanas, se escuchan ruidos, se caen Cosas. A ella una vez se le llegó A caer un televisor en la cabeza De la nada. Se le caían souvenirs Piedras y ella no entendía por qué Empezó a tener situaciones de parálisis De ensueño, donde veía una especie de demonio o cosa de ojos rojos completamente negra que se le ponía encima y que le decía, estaba buscando otra cosa y la encontró a ella se dice que esto en realidad era algo que le querían hacer al padre porque no es una muy buena persona que digamos, es alguien importante y que esto realmente a ella la estaba abrumando de una manera bastante complicada un día esta cosa le dijo un nombre y le dijo que ella diga su nombre ese momento ella dijo su nombre y empezó a llamarlo por su nombre cuando algo, un espíritu, un demonio lo que sea que se te haya acercado te dice un nombre no tenés que mencionar su nombre no tenés que hablar su nombre esta cosa también se le presentó con un símbolo este símbolo ella lo dibujó en un papel al momento que lo dibujó ella le dio como un poder sobre ella le dio como una entidad que no debería haberle dado al momento de que vos dibujas estas cosas le estás dando un poder que no deberías darle recuerdo que ella me dijo que el símbolo que vio era un, de una religión que es como lunar era era muy parecido a eso, pero con una mezcla de otra cosa, cuestión que este símbolo cuando ella lo hace, le digo ¿qué haces con eso? o sea, no tendrías que haberlo ni dibujado, lo mejor es que lo, lo desaparezcas, lo elimines al dibujo, ella perdió el dibujo completamente y no recordaba dónde estaba ella seguía viendo esta cosa que se la presentaba en sueños, la hacía sentir mal, que de repente ella estaba en su cuarto y se le caía la televisión en la cabeza escuchaba risas y ella cuando hablaba de esto, hablaba de su nombre, y yo me acuerdo que un día le dije ¿dónde le pongas nombre? porque si le pones nombre está dando fuerza. Hasta que un día, ella tenía que venir a un evento conmigo. Y ese día, de la nada, ella se levantó, fue al baño, se estaba cepillando los dientes y de repente ve el piso y no le tenía que venir porque ya le había venido. Y cuando ve, ve todo sangre. Ella estaba sangrando. Le baja la presión y se desmaya. Y en ese momento lo anterior que ve fue esta cosa. Que le dice a ella, no te va a pasar nada. Ella sintió que de alguna manera esta cosa evitó que ella le pase algo. Que se golpee fuerte la cabeza o algo. Pero la pregunta es, ¿lo evitó o lo hacía para divertirse? Creo que esto llegó a su límite cuando hablábamos de esto con Abby Yo recuerdo que esto ya a veces tomaba muchísimo la conversación Y yo me molesté porque realmente quería que ella dejase de darle tanta fuerza a esto Y un día de la nada, el dibujo que ella había hecho apareció dentro de mi maleta de dibujos Lo peor es que ese, esa semana, en mi casa se había quedado un amigo Mi amigo me dijo, no sabes lo que me pasó de repente él escuchó como que desde mi cuarto había corrido algo y se había parado arriba de la cama de mi amigo, que él estaba en el otro cuarto donde estaba Ernie, que se paró arriba de él y él pensó que yo fui a hacerlo un chiste cuando ve no había absolutamente nada. Resulta que en ese cuarto estaba la maleta de mis dibujos y cuando yo le estaba hablando de mis dibujos, reviso y ahí encontré el dibujo, nos quedamos completamente helados, mi amigo justamente él sabía acerca de energías escribimos algo arriba del dibujo, eran básicamente unas palabras de reiki, si no me equivoco estaban en griego y lo prendimos fuego con una vela prendimos fuego el papel, tiramos las cenizas y tiramos la vela, la vela esperamos igual finalmente a que se, se, se termine y ahí la tiramos antes de que, eso, de que todo esto suceda yo antes había prendido una vela y hizo un dibujo extraño las velas, no sé si saben pero las velas se pueden leer, vos puedes leerlas las lágrimas de la vela Y dependiendo qué es lo que haga la vela Es lo que Lo que deje la vela Cuando yo puse la vela La vela hizo un dibujo raro Hizo una marca extraña Y no sé por qué Se veía tan raro Le mando una foto a mi abuela Que sabía leer las velas Y le digo Abuela, ¿qué es esto? Y ella me dice Hay algo en tu casa Y tienes que hacer una limpieza Y yo digo ¿Por qué? Y ella me explica Específicamente La forma que había hecho la vela Y por qué Lo que había en mi Por qué yo tenía Algo en mi casa Que no era No era mortal Pero que era una presencia Y ella me dijo es muy probable que no, no te moleste pero que sí, te empieza a deprimir y que empieza a bajar tus energías, yo dije nada, no puede ser, y después al poco tiempo pasó esta situación, de que ese dibujo estaba en mi casa, cuestión es que era pandemia, y Abby había venido como tres veces a mi casa máximo entonces, cómo había podido aparecer ese dibujo en medio de la pandemia en mi coso de dibujos o sea, en una maleta cerrada, entienden, una maleta que yo no había abierto, lo que yo me di cuenta es que, básicamente, yo era la única persona alrededor de Abby que le decía qué hacer con esta entidad, lo que no me extrañaría que, que justamente yo le advirtiese a ella y esto empiece a estar cerca mío, ¿se entiende? Actualmente a ella ya no le sucede nada, si no me equivoco. Después de que se quemó ese papel, no hemos vuelto a hablar de eso. Yo recuerdo que estaba molesta. Finalmente, nada, las cosas se aclararon y todo estuvo bien. Hay que tener respeto con cada una de las cosas que vos, con las que te manifestás y con las que te metes. Más si es algo que no conoces, exacto. <risa>